Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de MeliCat, en este video les compartiré 10 señales de que ya no te ama. Cuando estamos enamorados sabemos que se nota, pero cuando ya no lo estamos se nota aún más, pues las actitudes y los detalles entre otros factores nos ayudan a identificar esto. Si quieres saber si todavía te ama a continuación te daremos a conocer algunas señales comunes que podrán ayudarte a identificarlo 1. Está más distante. Si notas que está más distante contigo sin motivo aparente, ya no comparte su día a día como solía hacer ni te platica cómo se siente pon mucha atención 2. Dejas de ser su prioridad. Si ya no te dedica tiempo como antes, sin importar lo ocupado o disponible que esté y siempre pone excusas y no busca alternativas para pasar tiempo juntos. Claramente ya no estás en primer plano. 3. Se vuelve más egoísta. Esto se muestra por la falta de interés en la relación y por preocuparse más en lo individual que por ambos, en otros aspectos de su vida y dejando a un lado tú y tus preferencias, pensando solamente en lo que esa persona quiere, sin tener en cuenta tus necesidades. 4. Tarda en contestar tus mensajes e ignora llamadas. Si tu conversación ya no fluye como antes o se parece ignorar tus mensajes por mucho tiempo y contestar mensajes muy tarde, es una clara señal de que ya no tiene interés en mantener conversaciones contigo. Si además deja de hablarte durante días y se molesta cuando pides explicaciones, podría indicar que solo está buscando excusas para alejarse y en dado momento terminar la relación 5 Quiere más espacio Es normal que ambos tengan su espacio, pero si no ha habido ningún cambio en la relación y su explicación de por qué lo necesita es muy vaga. Puede que simplemente se haya cansado de estar contigo y quiera alejarse en cualquier oportunidad y bajo pretexto sin sentido. No te apoya cuando lo necesitas. Si dejas de sentir su apoyo cuando más le necesitas, y en vez de estar ahí. Para ti, simplemente decide ocuparse en otras cosas, evidentemente ya no queda mucha empatía hacia ti. Ya no es detallista o romántico. Ya no le da ilusión pasar fechas y celebraciones a tu lado, olvida el aniversario de su relación, ya no te escribe cartas y ya no te regala flores como al inicio, definitivamente lo que siente por ti se apagó. Te hace sentir que ya no le pareces atractivo ya no, le brillan los ojos al verte, pues ya no te halaga cuando te haces un cambio de look no nota que estás poniéndote en forma para él el o ella, ya no te dice que luces bien con ese atuendo, no te dice lo mucho que le gusta o lo atractivo que eres, o esas frases que antes decía sobre tus ojos o tu cuerpo, entonces su atención ya no está en ti. No te escucha. En una relación, debe haber una comunicación abierta. La pareja debe hacer todo lo posible para hablar y escucharse mutuamente. La comunicación es uno de los factores clave en una relación exitosa en el momento en que te das cuenta de que tu pareja ha perdido interés y dialogar y arreglar las cosas, ya no le interesa estar contigo. Parece estar siempre de mal humor. Si tu pareja no está a gusto contigo, estará de mal humor con cualquier cosa que digas o que hagas, si no detectas que puede estar causando este mal humor y parece estar así solamente cuando está contigo, es probable que su malestar sea la propia relación, estará nervioso y con malestar por cómo terminarla. Y bueno estas fueron señales que debes prestar mucha atención si sientes que tu relación ya se está terminando.